Les cuento Ahorita estaba en una tienda Y pues salí de trabajar Y tenía mucha sed Entonces pues yo quería una cerveza Pero no traía dinero Y me metí a la tienda Nada más de acompañar a mi cuñado Porque se pues, le iba a comprar A echar gas Entonces se me acercó una viejita Y me dijo ¿Qué pasó muchacho? Y yo le dije No pues nada aquí estoy esperando a mi cuñado y me dice, ¿quieres una cerveza? Y le digo, sí. Y me dice, ¿pero te vas a dejar agarrar el paquete? Y le dije, pues no señora, sí quiero la cerveza, pero yo fui educado en una familia muy católica y eso no está bien visto por la iglesia y pues ni pedo, yo por una cerveza no me dejo agarrar los huevos. Por dos, sí. Pero por un no, no! ¡No, no! ¡No, <laughs> oh no, no, no, no. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh. ¡A mi leche! <risa> oh, oh, oh. ¡Qué rica mi leche! ¡Ya, qué rica para atrás! ¡Ya! <risa> ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado el video. Videos graciosos parte 5. Si le gustó, ya sabes, dale like, comenta, no te olvides de suscribirte a mi canal y compartir este video también, por favor. Así que voy a empezar con los saludos. Saludos para Araceli Solís Aranda. Saludos para Danje Soto Saludos para Enrique David Saludos para Diego Isla Saludos para Mauricio BC Saludos para Piero Rojas Saludos para Renato Yofra Saludos para Davis Caicedo Saludos para Sandro Waldir Saludos para Justin Villa Saludos para Blanca Fernández Saludos para Alexandra LC Creo que una vez le mandé saludos Pero si ves el video amiga Compártelo pues, ¿no? Lo mínimo que puedes hacer Como yo te mando saludos Tú también pues a las personas que le mando saludos no compartir el video eso me inspira a hacer más videos pues sigamos con los saludos saludos para maedu bm saludos para joey Hai, Hai saludos para josé hr vayan a agregarlo a josé hr hace buenos videos en su en su facebook claro en su cuenta personal de facebook eh, josé hr vayan a buscarlo arturo barja gaspar gaspar o gaspar <ríe> bueno este espero que me apoyen con su compartida y este ya pues no y comenten en el video a ver qué tal les pareció. También déjenme recomiéndenme cosas o videos para hacer retos, videos en la calle. Normal yo lo voy a hacer, solo quiero ver sus comentarios, así que me despido de ustedes, chao.